Bueno, Gracias a Mercedes, que en, en otra ocasión pasó por aquí para, para otra actividad y al ver el libro de privatización sanitaria, que lo teníamos ahí bien destacadito, dice, oye, pues se podría traer a Martín en algún momento, y dice, bueno, pues adelante, ya está, y es cuando se hacen las conexiones, las redes y se dan estas posibilidades. Entonces, nada, estamos muy agradecidas de, de que pueda estar aquí, de que podamos conversar sobre diferentes procesos que se están dando de privatización, que es lo, reco lo que recoge este libro que, que él coordina ¿no? en, en diferentes territorios y, y hospitales, pero sobre todo, y lo que más nos interesa, es las alternativas y cómo poder parar esto, ¿no? Pues porque entendemos que que la salud es un bien común, que deberíamos ser todas parte de la gestión de eso y que no fueran simplemente empresas que lo controlasen pues, para un rédito económico. Entonces, nada, muchísimas gracias. Eh, yo hago los anuncios de aquí y me retiro. Eh, mañana tenemos una conversa también por una relación bonita que se ha dado con una chica que viene de Asturias que se llama Guadía y ella nos va a hablar de feminismos islámicos, eso que a veces desconocemos tanto o tenemos tantos prejuicios sobre ello. Eh, el sábado un fanzine, la presentación de un fanzine de, de unas chicas sobre mitos del amor romántico también, bueno, pues andamos en esas esta semana. Y nada, no tenemos todavía el papel, pero ya podéis poquito a poco ir echando un vistacito a la programación de noviembre que viene como muy cargado, ¿vale? Y nada, ahí están los libros, por supuesto, súper interesante el conocer bueno, pues lo que se nos está viniendo a, alrededor. Y la cajita de colaboraciones, que gracias a ella bueno, logramos que este espacio se mantenga día a día y podamos seguir propiciando estas cosas. Y nada, muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes. Eh, en realidad, pues mi función aquí es presentar a Marciano. Marciano Sánchez-Baile es el coordinador del libro que, que es motivo de esta presentación. Él es pediatra, ha ejercido su profesión en el Hospital del Niño Jesús de Madrid eh, como jefe de sección, en la actualidad está jubilado y eh, probablemente es más conocido como miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, eh, de la que, en la que ha estado desde su fundación, eh, ha sido presidente, es presidente de la Asociación de Madrid, ha sido presidente de la y a HP, que es una Asociación Internacional de Políticas de Salud eh, probablemente todas esas cosas le han hecho más famoso y nos quedamos con él porque tiene un nombre eh, que no se olvida como he leído en una revista, es que me hizo mucha gracia, no pude evitar el decirlo dice ese señor que tiene nombre de extraterrestre entonces para que no le llaméis después Mariano en realidad sí, se llama Marciano, aunque os parezca imposible eh, bueno, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, contaros un poquito, que es una asociación sin ánimo de, luz, de lucro, que está formada por diferentes organizaciones en las diferentes autonomías, que se coordinan entre ellas y que la finalidad es la defensa de, las, de una sanidad pública de acceso universal, de calidad, eficaz y eficiente. Esa es la definición que tenemos en los estatutos y así es. Nacemos en el año 81. En el año 81 nace como asociación y como federación, nace en el año 82 y daros cuenta que eso es unos años antes de que salga la Ley General de Sanidad. Hasta ese momento lo que había en este país era un sistema de seguridad social vinculado a los trabajadores. El servicio sanitario público solo existía para los trabajadores y a partir de este año, del año 86, se aprobó la Ley General de Sanidad. O sea que ya la asociación estaba luchando y peleando para que esta Ley General de Sanidad fuera de cobertura universal y con todas las garantías para todas las personas. En estos años hemos trabajado en una doble vertiente en la, en la asociación en general. Eh, primero en una vertiente más teórica para el mantenimiento de la sanidad pública para esta finalidad se publica una revista, se publican eh, artículos en diferentes medios Pro procuramos divulgar todo lo que favorece la existencia de una sanidad pública de calidad y también pues, hemos estado en todas las movilizaciones en favor de la sanidad pública que se han producido sobre todo en estos años de los reportes sin nada más, porque el protagonista es Marciano, que es el que nos va a presentar el libro, pues le doy paso a él. Bueno, pues, pues nada, en primer lugar, por... <coughs> muchas gracias a, a todas y todos, ¿verdad?, por, por su presencia y encantado, como es lógico, de estar en, en Santander, ¿no?, y de que haga un relativamente buen tiempo, ¿no?, para, para lo que es la zona. Eh, yo me llamo Marciano, es decir, eh, esto es una herencia de mi padre, que también se llama Marciano, y al que se lo puso mi abuelo que ese se llamaba Víctor, que era médico de las urdes y que con... como, había, como era costumbre en aquella época, tuvo muchos hijos e hijas y les iba poniendo el santo el nombre del día, ¿no? de mi padre pues le tocó eso y a mí, pues, me tocó por ser su hijo primogénito <risa> como... <coughs> bien, vamos a hablar de de este libro, bueno, este libro se llama así eh, Privatización sanitaria, análisis alternativa es un libro que tiene 19 autores y autoras, ¿no? Y yo creo que es muy especial, ah, que naturalmente hay que agradecérselo el que hayan participado de una manera voluntariosa y no lucrativa, ¿no? Por supuesto. Eh, y también especialmente a Sally Ruane, que es eh, profesora de la Universidad de Leicester del Reino Unido, porque... Y yo quiero remarcar eh, el agradecimiento que le debemos, porque nosotros la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, les tenemos mucho agradecimiento a la, a la gente que se ha movilizado en el Reino Unido inicialmente en el ámbito académico y luego eh, más posteriormente también en, en el ámbito social y profesional, porque ellos nos han desvelado muchas de las claves de lo que iba a pasar en, en nuestro país que desgraciadamente luego fue pasando, ¿no? pero que nos ayudaron a entender cuál era el, la hoja de ruta que tenía el neoliberalismo para privatizar los servicios públicos de salud y también cuáles eran sus puntos débiles y por dónde había que intentar at atacarlos. Bien, el libro tiene 18 capítulos, una bueno, introducción, habla de todos estos temas y intenta pasar, aparte digamos, de cuestiones generales, intenta eh, hacer alguna recapitulación sobre lo que ha pasado en algunas comunidades autónomas. No están todas, por supuesto. Hemos puesto estas por, bueno, porque creíamos que eran más representativas o que tenían más tiempo de evolución en estos modelos de privatización y de ahí se podían sacar eh, mejores ideas. ¿no? La privatización, dice la RAE, que es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. y eso Es así, esto es lo que dice la Real Academia. Entonces, como ustedes saben, hay una, hay una especie de mantra que repiten mucho ¿no? los, los privatizadores, que dicen, bueno, pero no se puede hablar de privatización porque es, son servicios públicos que están siendo financiados con dinero público. No, no, es privatización porque usted está, tra está traspasando y está transfiriendo lo que era una actividad pública, en este caso la asistencia sanitaria, a empresas privadas. ¿Cuáles son las formas de esa privatización? Bueno, clásicamente había tres formas, ¿no? Uno, la financiación, el aseguramiento o la provisión, ¿no? La financiación es, por ejemplo, lo que paga la gente cuando... Eh, recibe una prestación sanitaria, los copagos farmacéuticos, ¿no? es un ejemplo muy evidente, en España también por ejemplo todo lo que tiene que ver con la con la asistencia dental, no que no está cubierta por el Sistema Nacional de Salud eso tiene que ver con la financiación el aseguramiento es en aquellos casos en que existe eh, un seguro intermediario entre eh, para garantizar la atención sanitaria ese aseguramiento en, en el caso español que es un poco eh, peculiar en algún caso, como en el de MUFACE, es un aseguramiento en el que la financiación es pública, pero el aseguramiento al final es privado, porque son entidades privadas las que eh, prestan eh, una parte muy importante de esta asistencia sanitaria. Y el otro caso es la provisión sanitaria, ¿no? lo que, que es lo que generalmente casi todo el mundo entiende por, por privatización, y es en lo que se centra el libro. ¿Eh? en analizar cuáles son las fórmulas de privatización de la provisión sanitaria. Pero además hay muchas otras fórmulas de privatización. En el mantenimiento, los servicios de apoyo, en la informática, ¿no? Por ejemplo, la informática, prácticamente todos los servicios de salud del Estado están en manos de empresas privadas. ¿no? Esto es un tema. La formación, la formación cada vez más está en manos de las empresas privadas, como ustedes saben, que imagino que muchos y muchas son del sector o han sido del sector pues la, la mayoría de la de la formación continuada de los profesionales eh, sanitarios de este país está en manos de, la, de las empresas privadas ¿no? de la, fundamentalmente de las farmacéuticas, también de las tecnológicas etcétera pero también hay una parte de la formación que progresivamente está más en manos de las empresas privadas con la, la, la, la nueva eclosión de eh, facultades de medicina en privadas, ¿no?, privadas, donde entra la gente con unas condiciones diferentes. En enfermería, en cambio, la, la formación privada viene de mucho más antiguo, ¿no? eh, fundamentalmente en este caso con muchas implicaciones, con órdenes religiosas, bueno, estas cosas que me, son tan clásicas de nuestro país. También es importante la planificación, la planificación sanitaria eh, también en muchos sitios está en manos del sector privado. ¿Eh? el control, el control del funcionamiento del sistema sanitario, la investigación, por ejemplo la investigación farmacéutica, prácticamente el 90% está en manos del sector privado, etcétera, etcétera. Es decir, el, la privatización del sistema sanitario es como una especie de, de, de cáncer que ha ido invadiendo y metastasisándose por todo, por todo el entramado de nuestro sistema sanitario. Bueno, este es un, a mí me gusta mucho el roto, esto bueno. Igual me lo ha oído decir. A mí me parece que el Roto es un, es un humorista que, más que un humorista, es un filósofo no y es un gran pensador que, en muy pocas palabras, expresa eh, cosas muy importantes, muy profundas y que además. Eh, quedan muy claras para todo el mundo. Entonces, aquí un señor lo dice al otro, dice, hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Dice, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita, ¿no? Ya saben a qué esperanza se refiere, ¿no? A esta señora que ahora anda por ahí declarando porque parece ser que se quedó con el 1% de la, los hospitales que privatizó en la Comunidad de Madrid, ¿no? Eh, hay, y esto de la privatización está sustentado sobre la ideología neoliberal, es decir, en los años 70, o sea, que viene, viene de hace bastante tiempo, en los años 70 y 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher y Ronald Reagan eh, fomentaron un auge de la, de la ideología neoliberal en la que eh, planteaban dos cosas fundamentales. Por un lado, el predominio del mercado a la hora de la atención a todos los servicios, los servicios también, en el caso concreto del sanitario, pero además eh, eh, planteaban la, la destrucción de los sistemas públicos de protección social. El sanitario, muy especialmente, porque tiene mucho interés porque maneja mucho dinero, ¿no? Eh, pero no solamente el sanitario, eh, por ejemplo, las aguas, ¿no? Esto también ha pasado en España, el transporte público, eh, yo qué sé, ¿no? Los correos en muchos sitios, y todos los servicios públicos básicos se plantearon privatizarlo. Y entonces, esto se hizo también, digamos, por un lado, fomentando el sector privado, pero también descapitalizando y deteriorando el sistema sanitario público. Porque es evidente que si el sistema sanitario público es un sistema de calidad que atiende a toda la población y que la atiende en el tiempo necesario, muy poca gente, siempre hay un, alguna persona que tiene... Eh, poco, poca utilización neuronal que se cree que por estar en una clínica fastuosa le van a atender mejor pero la mayoría de la gente si obtiene el mismo servicio en, en un hospital público no se va a ir nunca a uno privado ¿no? porque el hospital público sabe que, que, que tiene otros intereses. Bueno, pues esto se hizo deteriorando y descapitalizando el sistema sanitario público. Y el primer paso, esto lo dice Alison Polo, que es una gran pensadora de, de este grupo, digamos, de la Academia eh, de Estados Unidos, digo, perdón, de Reino Unido, que investigaron mucho sobre este tema a partir de las reformas de la señora Thatcher, eh, el tema central era la separar la financiación y provisión, porque eso que es una ficción, ¿no? porque en realidad, como ustedes saben, eh, cuando un servicio de salud separa la financiación y provisión, lo que ha sucedido en España, también sucedió en su inicio en el Reino Unido, en realidad había unos financiadores, que era la administración pública, y unos provisores que también dependían de la administración pública, y que se suponía que negociaban algo, pero no podían negociar nada, porque claro, si el gerente de Valdecilla tiene que negociar con la con, con el consejero, o la consejera de Sanidad de, de Cantabria, y la, y el que, la que nombra, al gente de Valdecilla, la consejera de Sanidad de Cantabria, pues su capacidad negociadora es ínfima, ¿no? porque si se le enfrenta mucho, pues simplemente lo cesa y pone a otro que se, que se enfrente menos. ¿no? Bueno, Pero esto, esto se hizo porque esa afición permitía introducir un mercado, un pseudo mercado sanitario, primero un mercado interno, que luego se podía expandir hacia un mercado externo. Bien, el, la parte esta de aquí abajo tiene que ver con con lo anterior, es decir, que si nosotros deterioramos el sistema público, lo que estamos haciendo es que la población se derive naturalmente hacia el sector privado. Y yo le pongo ahora un ejemplo que lo digo mucho, pero bueno, que es una cosa evidente. Si usted va, tiene cree que tiene una enfermedad, ¿no? porque tiene unos síntomas que le preocupan, pide cita en su centro de salud, le dan para 20 días, pues usted tiene tres opciones. Una, aguantarse, a ver si se cura que en algún caso a lo mejor se cura, ¿eh? se le quitan los síntomas y ya está, no pues no nos tenemos que engañar. Segunda, acudir a urgencias, en España en las urgencias han incrementado un veintitantos por ciento, o la tercera, acudir al sector privado. No, no hay más opciones. ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en España ha habido una expansión tremenda de los seguros privados que extrañamente, entre comillas, ha coincidido con la crisis, porque supuestamente en una crisis económica el aseguramiento privado tendría que disminuir porque la renta disponible que tienen las personas para hacerse un seguro privado es mucho más pequeña. En cambio, y así ven, por ejemplo, aquí se ve ahí abajo, no como han crecido de una manera muy importante. El último dato que os ofrece aquí, hay, había 11.500.000 personas en seguros privados en nuestro país. Los últimos datos que hay ya, de 2018 hay 11.700.000 personas. o sea, Es decir, que tenemos un porcentaje muy importante de la población que tiene un seguro. cuando El artículo del Reino Unido yo creo que es muy interesante, porque nos abre ideas hacia el futuro. ¿no? Entonces, ahí plantea que todo este esta sistema de privatización en realidad... Eh, fue gestado ideológicamente en, en una serie de reuniones que tuvo el Fondo Monetario Internacional donde eh, se pro, propendieron a realizar lo que llamaban organizaciones integradas de salud organizaciones integradas de salud y, y aquí entramos en un tema que luego pondré un chiste de roto que lo explica muy en dos palabras pero que es muy claro que es el tema de los eufemismos Siempre que los gobiernos han querido privatizar los sistemas sanitarios públicos, nunca han dicho que los querían privatizar. Siempre han dicho queremos flexibilizar, modernizar, eh, mejorar, eh, yo qué sé. Han puesto un lazo muy bonito, una caja rosa con muchas flores, pero dentro, mierda, con perdón. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre estas cosas que planteaban, decían, vamos a hacer modelos de aprovechamiento de talentos. ¿En qué se concretó eso en el Reino Unido? Bueno, pues el modelo de aprovechamiento de talento se concretaba en altas precoces de los enfermos para que la familia los atendiera y aprovechásemos el talento de la familia para atender a los enfermos. Bueno, nada mejor, ¿no? Planes de sostenibilidad y transformación. Esto, el plan este contra el que se hizo las grandes movilizaciones en Madrid en el 2011, se llama Plan de Sostenibilidad. ¿Eh? Y era lo mismo, es decir, son planes de privatización y de cierres, de plantas de hospitales, de eh, recortes de personal, etcétera. Organizaciones de atención responsable. Bueno, pues organizaciones de atención responsable es el correlato con el Reino Unido de, de, del modelo Alcira, la colaboración público-privada, donde una empresa o un grupo de empresas, unas UTES, ¿no? que también ha sucedido mucho, bueno, aquí imagino que en Valdecilla también habrá sido una UTE o no. O ha sido una única empresa. Bueno, única. la mayoría sí, de los PFIs sí. han sido útiles y varias empresas que han llegado a una, una unión temporal de empresas que se hacen cargo y privatizan un, un, un sistema sanitario. Y entonces este capítulo señala muy bien las debilidades del modelo que han en parte frenado su desarrollo, porque se han, se han generado una serie de contradicciones que, que, se han, que lo han hecho estallar, aparte de que en el Reino Unido, y en eso yo creo que ellos se han sí que se han fijado en lo que había sucedido previamente en España, han desarrollado eh, una gran red de, de organizaciones sociales y profesionales contra la privatización sanitaria, ¿no? porque la, la oposición a la privatización en el Reino Unido inicialmente fue una... Oposición fundamentalmente académica, intelectual, eh, universitaria, ¿no? De gente que pensaba, que, que desvelaba eh, lo que estaba sucediendo por detrás pero que tenía muy poca capacidad de, de movilizar a la ciudadanía y a los profesionales contra ello Bien, el chiste es roto Dice, llama a la destrucción progreso y nadie se te opondrá, ¿no? Pues es, eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Cada vez que han hecho una tropería de esta nunca han dicho les vamos a ustedes a fastidiar la vida y Dice, no, no solo vamos a poner esto como lo de las pensiones ¿no? vamos a hacer sostenibles las pensiones, de momento se las rebajamos y luego ya las haremos sostenibles en después, ¿no? pues esto es un poco lo que ha sucedido, ¿qué sabemos de las privatizaciones? ahora tenemos ya mucha información, ¿no? cuando esto se puso en marcha, hubo un cierto momento en el, que, en el que algunos sectores profesionales y ciudadanos lo vieron dijeron, bueno, pues a lo mejor esto es una manera de de mejorar las cosas, ¿no?, porque nos ofrecen, eh, digamos, tantas buenas palabras. ¿Qué sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es que eh, ha habido unos sobrecostes tremendos. Por ejemplo, en Madrid, los seis hospitales PCI costaban 701 millones de euros su construcción, se hizo un contrato por 4.746 millones de euros en 2007, que se que se incrementó a 4.894 millones en 2010 y que se incrementó en 2016 a 6.018 millones de euros. Es decir, no solamente había un sobrecoste en el contrato inicial, sino que mediante varios artilugios contables ese sobrecoste se hacía cada vez mayor. Hago esto como 56 veces en el 2016, que probablemente este año haya aumentado, porque siempre los sobrecostes nos enteramos con varios años de retraso, cuando aparecen informes del Tribunal de Cuentas, etcétera. Hay subvenciones ocultas continuamente. ¿no? Es decir, eh, los hospitales pues, eh, hospitales tienen personal que sigue dependiendo de los hospitales antiguos de, de gestión tradicional, aunque en un área que tenía que dependía, que tenía que depender de las empresas privadas y no se les cobra, por supuesto. ¿eh? Eh, en, en obras que tenían que hacer, por ejemplo, para para los accesos al hospital que tenía que hacer la empresa concesionaria, no las hace y las hacen los ayuntamientos o la propia Comunidad de Madrid. Muchísimas cosas. Ahí ahora hay mucha información sobre esto, con el libro, iba a decir, se lo leen si quieren, pero bueno, quiere decir que está disponible prácticamente en muchísimos sitios, ¿no? ahora mismo hay mucha información. Y luego penalizaciones mínimas. Prácticamente, aunque los contratos los contratos, la letra del contrato permite que si se incumplen las cosas, se haya penalizaciones. Las penalizaciones prácticamente no se han, no se han aplicado nunca, nunca. ¿no? Y además hay una actitud, yo diría, dolosa, ¿no? Bueno, yo soy médico y es. Lo de doloso suena como a juzgado, ¿no? Pero bueno, creo que doloso es que quiere decir que, re, que hay responsabilidad, porque hay culpa, ¿no? De, de no hacer ningún tipo de fiscalización sobre lo que sucede. Por ejemplo, los sindicatos han denunciado continuamente en estos hospitales, pues eh, si tenía que haber eh, en el hospital... 50 tigas, pues hay 20. Los tigas es el equivalente a los cenadores en estos hospitales, es ¿cómo se llama la categoría? Hay 20. Y dice, bueno, se lo denuncia la agencia y dice, bueno, nosotros no, tenemos, no podemos hacer nada, esto no tenemos que hacer nada. ¿Cómo que no? Utilice usted el contrato... Y ponga la correspondiente penalización. ¿no? O sea, procuro siempre mirar para otro sitio. El segundo caso que pongo ahí, es el, que son casos llamativos, es el del UVO, El Hubo es el Hospital Universitario de Burgos, ¿no? un hospital relativamente cercano, que era un hospital cuyo coste de construcción fue, era de 209 millones de euros, que se hizo un contrato en el año 2006 por 1.010 millones de euros, que en el año 2014, después de dos modificados se había colocado en 1.667 millones de euros y que en el año 2017, después de tres modificados, se había colocado en 1.708 millones de euros es decir, ahí vemos como ya los contratos que se hacen, que son contratos leoninos luego se convierten en algo absolutamente intolerable, y abajo el hospital de Vigo ¿no? 331,7 millones de euros era el coste de construcción la Junta de Galicia, en un momento en que estaba gobernada por un bipartito, ¿no? que estaba el BNG y el, y el PSG, ¿no? em, crea una sociedad pública de inversiones porque no tenía dinero, pidiendo dinero a, a la Unión Europea, al Banco de, la, de Inversiones de la Unión Europea, como tienen que pagar algunos intereses, aumenta el coste de 331,7 pasa a 457,6. Cuando llega Núñez fijó cancela ese préstamo y adjudica el hospital, el hospital Meisoero por 1.566,4 millones de euros también a una unión temporal de empresas y además se produce un fenómeno todavía a mayores una de las excusas que se da para hacer estas cosas es decir, el sector público no tiene dinero las empresas van a invertir dinero y entonces nosotros utilizamos esa inversión porque nosotros si no, no podríamos hacerlo bueno pues en los dos casos últimos, tanto en el Hospital de Burgos como en el Hospital de, de Vigo, el dinero que han acabado utilizando las empresas para la construcción ha sido un dinero del Banco Europeo de Inversiones eh, con el aval de las, de las correspondientes administraciones públicas. En un caso, la, la Junta de Castilla y León, en el segundo caso, la, la, la Consellería de Sanidad de Galicia. Es decir, ustedes ya saben lo que significa cuando uno es abalista, ¿no? Eh, si, esto, si estas úteres dejan de pagar, va a pagar la administración pública. Es decir, no ha habido, ni siquiera ha habido dinero privado que se ha, que se ha entrado ahí. ¿Colaboración público-privada? Bueno, pues eso también entra dentro de sus organismos Por ejemplo, los hospitales de Burgos y Vigo se construyen con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones abarado por el gobierno autónomo. Los contratos tienen asegurada una revalorización anual del canon aunque disminuyan los presupuestos públicos en estos años, en que ha habido tremendas disminuciones de los presupuestos públicos, tanto en Madrid, como en Galicia como en Castilla y León bueno, todas las comunidades autónomas el dinero que iba a la privatización no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado todos los años, y luego por ejemplo este es un ejemplo que también señalamos aquí, el CASAR, que es un, un consorcio aragonés de alta resolución, se recuperó porque no generaba beneficios, entonces las empresas que habían formado el consorcio lo dejaron en manos de la Administración Pública, que se tuvo la Comunidad Autónoma, que se tuvo que hacer cargo de ello asumiendo 1,8 millones de euros de deudas que tenía esta Administración. Es decir, beneficios privados, pérdidas, pérdidas públicas. El, el British Medical Journal, que decía la PFI, que son las la siglas de Iniciativa de Financiación Privada en inglés, ¿no?, que van al revés. Esto en realidad es la pérfida financiación idiota, ¿no? Estamos haciendo una cosa que es absolutamente contraria a los intereses generales. Estamos creando una deuda que no tiene ningún sentido. Más, evidentemente, lo que está haciendo la administración pública es incrementando progresivamente el dinero que manda hacia el sector privado. Este es un ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que como ustedes saben, imagino, ya no es una entidad sin ánimo de lucro, sino que pertenece a, a Quirón, en realidad a Fresenius, una multinacional alemana ¿no? de, de provisión sanitaria. Entonces, fíjese, la, la Fundación Jiménez 10 en el año 2011 recibía 211 millones de euros de financiación pública para su población asignada. En el año 2018, 371,9 millones de euros, un crecimiento del 76,25%, en un momento en el que el presupuesto sanitario público de la Comunidad de Madrid había disminuido. Había disminuido. Y en cambio, estos se habían llevado cada vez más dinero, ¿no? Y entonces, bueno, estos son los sobrecostes, ¿no? Lo que cobra por las derivaciones la, la Fundación Jiménez Día al sistema público sobre lo que es el precio oficial de estos procedimientos en el sector público, ¿no? Bueno, esto es otro ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto es una, una gráfica de, de comisiones obreras, ¿no? Esto es la evolución de la inversión y la privatización entre 2002 y 2015. La raya roja lógicamente es la de la privatización, la raya azul es la de la inversión. Sí, ha habido muy, un incremento notable y continuado del dinero que va hacia la privatización, el cambio, el dinero que va hacia la inversión en los centros propios ha, ha caído en picado y eso es lo que hace que la Comunidad de Madrid pues, continuamente sea motivo de noticia, pues, que se cae el techo de, de una sala de espera de un hospital, que se rompe una cañería y se inundan las urgencias, etc. Etcétera, etcétera. ¿No? Otras evidencias. Bueno, esta privatización reduce el número de camas y reduce el número de personal. La Comunidad de Madrid es el único, el único ¿eh? lugar del mundo, el único lugar del mundo, donde después de abrir 11 hospitales, hay menos camas hospitalarias. Eso, vamos. Hay que pedirle al guinea réco Nosotros hemos hecho algún trámite, pero que nos costaba dinero y también no nos merecía la pena. Pero, pero evidentemente es así. Es, es, parece increíble. Han abierto 11 hospitales y han disminuido las camas hospitalarias. ¿Por qué? Porque cada hospital que se abría se cerraban camas en los hospitales tradicionales. Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, La Paz, etcétera, etc., ¿no? Hay una derivación sistemática de enfermos y pruebas hacia los centros privados. 135.000 en 2017. Estamos hablando siempre de la Comunidad de Madrid. Ausencia de control y selección de riesgos. La, el informe que hace el Tribunal de Cuentas de, de la Comunidad de Madrid, eh, 2009-2011, no, 2011-2014, no me acuerdo exactamente, eh, señala, por ejemplo, que hay una, un hecho realmente significativo que es que los hospitales de gestión privada el número de enfermos a los que le facilitan medicamentos la farmacia hospitalaria, ustedes saben que la farmacia hospitalaria facilita medicamentos de manera gratuita a aquellos enfermos que tienen enfermedades muy graves y que tienen y utilizan medicamentos muy caros que suelen ser enfermos con leucemia cáncer, algunas inmunodepresiones bueno, vale, ¿no? era no, no se corresponde en absoluto con el número de enfermos que atienden estos centros. De lo cual ellos deducen, razonablemente, lo que, que se está produciendo una derivación de estos enfermos, que son los enfermos que tienen patologías más graves y más costosas hacia los centros de gestión solamente públicas. Yo, yo tengo alguna anécdota personal. Yo, como si quieren se la cuento de, de casos concretos ¿no? de estos flagrantes que dice Dios mío qué cosas pasan, ¿no? y luego bueno también qué cosas pasan y cómo a veces los profesionales colaboramos en que pasen estas cosas ¿no? bien y luego evidentemente ha habido un gran deterioro en la calidad, bueno esto es lo mismo que les he contado antes con datos más actualizados no datos a 2018 los 137 derivaciones que se realizaban de los enfermos que tenían que atender los centros, que tenían asignados para atender los centros públicos hacia los centros de gestión privada pasaron a 144.071 solamente en, en, cinco, en estos cinco hospitales de la República de gestión privada. Esto en Madrid se hace a partir de un centro de llamadas que está privatizado. Y cuando alguien, en, o en atención primaria o en atención especializada, le mandan o una derivación a la consulta del especialista, o le mandan una prueba diagnóstica, o le indican una intervención quirúrgica, le dicen, ya le citaremos. El día le citaremos significa que unos días después le llama un, un señor o una señorita desde un centro privatizado ella más de llamadas y le dice, mire usted, usted tiene, le han pedido una consulta con el endocrinólogo, pues sepa usted que se la vamos a dar dentro de 15 días en la Fundación Jiménez. Díaz no, no, pero si mi hospital es Getafe. Yo, no, no, pero es que en Getafe tiene usted una demora de ocho meses. No, que yo creo que me haya agitado, pero bueno, pues ya tendrá usted que aguantarse. En algunos casos, incluso se ha descubierto que esta información que daba era, era falsa, porque en algún caso ha sido algún familiar de alguien del servicio ha dicho, oiga, y esto ha salido en los periódicos, o sea que, que está claro, pero esa derivación se hace de manera eh, continuada y sistemática. Bien, y esto, que ya he dicho que pasaba antes, ha seguido pasando, ¿no? Aquí ven cómo, por ejemplo, entre 2014 y 2017 en Madrid. Disminuyeron 793 camas de financiación pública, 1.007 en los centros de gestión pública, aumentaron 116 en los centros de gestión mixta y 98 en los centros de gestión privada. Es decir, se disminuye fundamentalmente los centros de gestión pública. Y en la, en la parte de abajo, también otra curiosidad. Los centros públicos de la Comunidad de Madrid, el porcentaje de camas instaladas que están en funcionamiento es significativamente menor que el que hay en el conjunto del país y mucho menor que el que hay en los centros privados financiados públicamente por la propia comunidad ¿Eh? o sea que no solamente han cerrado camas sino que además las cierran todavía más, es decir, porque aprovechan vacaciones de semana santa, navidad, verano, etcétera, etcétera y hay muchísimas camas que se cierran de manera continuada y claro, eso al final, yo tra cuando trabajaba en el hospital nuestro hospital era un hospital que se había caracterizado siempre, porque cada vez que es un hospital que, bueno, por motivos algunos razonables y otros menos, como sucede siempre, querían mucho la gente de Madrid, venían muchísimos niños de, de prácticamente toda la comunidad. Entonces era un hospital que llevaban los niños y esperaban cama en urgencias tres o cuatro horas. Bueno, en, a partir de, de 2011 empezaron a cerrar camas y ya hubo... Y llegamos, yo al menos llegué a conocer un caso de un, un niño que estuvo esperando dos días en urgencia. Dos días en urgencia. Claro, ¿qué pasaba? Tú entras en una guardia sin ninguna cama en el hospital, no es porque no hubiese camas en el hospital, sino porque estaban cerradas. ¿no? Yo, de hecho que gestionaba las reclamaciones, me encargaba, cada vez que alguien me ponía una reclamación por problemas de, es decir, estamos hacinados, no sé qué, no sé cuánto, le paseaba por la sala que teníamos allí rigurosamente cerrada, 14 camas, y decía, mire usted esto lleva aquí seis meses, cerrado, acá y canto Por eso, por eso tenemos los problemas, ¿no? O sea, este, este es el problema que hay. Bueno, pues esto es lo que lo que ha estado pasando. Bien, además hay puertas giratorias en ambos sentidos, ¿no? Lo más frecuente... Es altos cargos que pasan a la empresa privada, dos consejeros de la Comunidad de Madrid, Güemes y La Vela, pasaron a ser directivos de empresas en las que ellos habían privatizado, pero también ha sucedido al revés. Ha sucedido en algunas comunidades autónomas, altos directivos de la, del sector privado, han pasado a ser consejeros de la comunidad autónoma, por ejemplo en Cataluña, Luis Ruiz, ¿no? que era el, el presidente de la... De la, bueno, la, el consorcio catalán de, de hospitales privados, no creo que se llaman puede llamarse de otra manera, ¿eh? pero bueno, la idea está clara. Y en Canarias, por ejemplo, el de uno de los grandes grupos de la, del sector privado en Canarias, que lógicamente de manera inmediata amplió el concierto con su ex empresa de una manera excepcionalmente significativa. ¿no? Bueno, cosas que pasan. Y luego además. Esto tiene otro problema, ¿no? Que, no, que no se ve tanto, que se, que se está produciendo una gran concentración empresarial en manos de multinacionales. Lo, las primeras concesiones que se hacen, las primeras concesiones, tanto las PFI como las concesiones administrativas, lo que conocemos como modelo Alcira, aunque ya Alcira no lo sea, verdad por suerte, eh, se hacen habitualmente a empresas locales, locales, a uniones temporales de empresas y generalmente hay un gran componente de empresas constructoras, ¿no? ferrovial, yo qué sé, muchas empresas de este tipo. ¿no? Normalmente cuando pasan unos años y ya el hospital está construido y en marcha, esas empresas venden su concesión a grandes multinacionales que son multinacionales de aseguramiento y de provisión sanitaria. Por ejemplo, Fresenius, que ahora tiene Quirón, que es... Y se está extendiendo por toda España a Centene, que tiene Rivera Salud. O sea, Rivera Salud es la marca blanca ¿no? que, que hay en España, pero es Centene, una gran multinacional norteamericana que, que tiene varias HMOs en, en, Estado, en Estados Unidos, ¿verdad? Y, y que ahora, por ejemplo, va a comprar el Hospital Povisa, que también es un hospital privado de un empresario gallego que tenía asignada... Un, un, un área de, de, de la zona de Vigo y Cangas, etc. ¿eh? Y luego Bupa, ¿no? Bupa, Bupa que es del de, de, de Reino Unido. O sea que primero son empresas autónomas que acaban vendiéndose a las grandes del sector. Ustedes dirán, bueno a mí qué más me da que el capitalista se llame Sánchez o que se llame Smith. Pues, pues sí le da algo, le da por, fundamentalmente por un motivo. Cuando se produce una gran concentración empresarial, lo siguiente que hay detrás es que se produce un oligopolio y cuando se produce un oligopolio se, pro, se produce una gran capacidad de imponer precios y de negociar sobre la administración pública. Sí, Centene, Centene o Fresenius tienen un presupuesto que es muchas veces superior, por supuesto, al de Cantabria, perdón pero probablemente es superior al de la mayor comunidad autónoma de este país y se acercará mucho al al presupuesto que tiene este país en su conjunto. Entonces Esos tienen una gran capacidad de presión y de marcar la política sanitaria. La política sanitaria deja de estar en manos de, de, del país, deja de estar en manos de los gobernantes, del parlamento y pasa a estar en manos de grandes multinacionales que son las que deciden las cosas y que un día, si ven que esto no es rentable, se van y nos dejan con todo el marrón encima de la mesa y esto es otro hecho y ya, no, no sería la, la primera vez que sucede bueno, estos son dos chistes uno del roto también, como siempre dice, si la medicina privada le dice el enfermo la financia el estado, ¿para qué necesitamos medicina privada? y el gerente, imagino, ¿no? que lleve gata dice, pobrecillo de lira y el otro dos señores en la cola del paro dice le dice uno al otro dice, los servicios públicos no nos salen rentables dice, claro por eso las empresas privadas compiten por conseguir su gestión. En el fondo les encanta perder dinero. ¿No? Normal. ¿no? Esta gente en realidad invierten porque quieren, no saben cómo deshacerse de los millones que tienen. ¿no? Vamos a comprar un hospital. Vamos a perder dinerillo. ¿no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, esto se produce, digamos que por tres motivos fundamentales. La ideología neoliberal... Esto es el reflejo de la ideología neoliberal, que quiere acabar con los servicios públicos, que quiere acabar con el Estado como sistema de protección social, que lo que quiere es menos Estado, lo que defiende Trump, lo que defiende Bolsonaro, bueno, lo que ya defendían sus predecesores, lo que defendía Milton Friedman, ¿no? que fue el que destrozó el Servicio Nacional de Salud en Chile vea el telediario, ¿no? Uno de los motivos por los que la gente se queja es porque en Chile el sistema sanitario es una cosa desastrosa, con exclusiones, con copago, con cinco o seis redes paralelas, eh, donde hay una diferencia terrible en la atención sanitaria que recibe la gente. Eso lo hizo Pinochet siguiendo la ideología de Milton Friedman. ¿no? Bien, Ahí, esa ideología neoliberal. Luego están los intereses económicos de las grandes multinacionales. El sistema sanitario maneja muchísimo dinero. En España, el presupuesto sanitario conjunto del país ronda los 70.000 millones de euros. Eso es mucha pasta. Y hay gente que está muy interesada en coger parte de esa pasta y en tener la presencia. Y además, tienen uno, miren la rentabilidad de todos, de todos los servicios, de todas estas aseguradoras y sistemas de provisión sanitaria. Son rentabilidades altísimas, además con un alto grado de integración. En Estados Unidos hay alguna, multi, algunas empresas que, que tienen provisión sanitaria, aseguramiento, fabricación de medicinas y fabricación de tecnología. Todo en uno, todo en uno, venden el pack completo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hacia eso es hacia, hacia lo que van y consiguen rentabilidades del 15, el 20, el 30% en medio de una crisis económica. ¿no? En, en Madrid, por ejemplo, la, las empresas adjudicatarias de los hospitales PPI se quejaban en plena crisis de que solo ganaban el 9%. Pero si la mitad de las empresas del país están cerrando, si la gente se está yendo a la calle y, y ustedes se quejan de que solo ganan el 9%, pero ¿a dónde van? ¿A dónde van? Bueno, pues eso es lo que hay. Y luego además hay corruptela, corrupción personal e institucional, lo de antes, ¿no? Siempre que hay una historia de esta, hay que buscar quién se llevó el 3% ¿no? o el 1% o lo que sea, ¿no? Y luego están, bueno, pues algunos sinvergüencillas que consiguen eh, colocarse y prebendas personales, ¿no? Bien, esa es la situación, pero bueno, yo creo que las cosas eh, son malas a veces y a veces avanzan mal, pero siempre son reversibles, ¿no? Siempre. Lo único que no es reversible es la muerte, ¿no? Para... Y eso lo tenemos que tener claro. Eh, claro, cuanto más avancemos en un sentido, en un sentido más difícil será avanzar en el contrario. Pero siempre hay reversibilidad. Los que estamos aquí, bueno, yo al menos y mucha gente los que estamos aquí, conocimos lo que era el, el sistema sanitario en España a finales del franquismo, ¿no? Y cambió de una manera espectacular, ¿no? O sea, que las cosas... Son de una manera pero también pueden ser de otra Lo que hace falta sobre todo es voluntad política para que sean de otra ¿Qué se puede hacer para esto? Bueno, para, para qué revertir Pues esta recuperación tras la finalización del contrato Por lo que se hizo en Alcira No es fácil, ¿eh? No es fácil porque en Alcira como ya también se cuenta ahí, pero además, también muy conocido, hicieron muchísimos movimientos por parte de la empresa para desacreditar a la consejería, le, les hicieron como 30 o 40 eh, denuncias ante los juzgados, bueno, una cosa que era un contrato que cancelaba, o sea, que es que no tenía ninguna defensa de ningún tipo, ¿no? Bueno, hasta vino el embajador de Estados Unidos a hablar con el presidente de la Generalitat de Valencia, ¿no? A decirle, oiga, que me está usted quitando aquí una empresa Centene, que esto no puede ser, oiga, que qué... estos son intereses estratégicos, ¿no? Y bueno, ahí al menos se supieron mantener, o sea que, que a veces no todo es tan malo, ¿no? Bien, eso, la segunda es la aplicación de las cláusulas de revisión. Todos los contratos tienen unas cláusulas de revisión. El problema es que esas cláusulas de revisión casi todas contemplan lo que ellos llaman lucro cesante, entonces cuesta muchísimo dinero. Se puede hacer en algún caso concreto, aislado, pero realmente no es sensato y no merece mucho la pena, porque es pagarle eh, por nada. Luego está el otro tema que es la recompra de las empresas. Ya he dicho antes que casi todas estas empresas que decidieron las adjudicaciones, casi ninguna tiene la adjudicación, mmm, la empresa inicial. No solamente el paso a las constructoras, a las aseguradoras, sino luego pasos que, que yo no sé muy bien por qué se han producido. Seguro que hay gente que sabe más de esto que, que lo conoce, pero se han hecho, por ejemplo, en Madrid el hospital de Torrejón, que es una, un hospital, una concesión administrativa modelo al Cira, se le concedió a Rivera Salud. Rivera Salud lo vendió a Bupa y Bupa se lo ha vuelto a vender a Rivera Salud. ¿No? no, no, no sé por qué ha sucedido ha, ha, su motivo seguro que tiene ¿eh? o sea, que esto habría que, que tener, saber muy bien también a veces pueden ser eh, compensaciones como son grandes multinacionales de otros negocios que hacen en otros sitios ¿no? a lo mejor han cambiado este hospital por uno, yo qué sé, en Kenia o en Costa Rica ¿no? por poner un ejemplo o sea que, que esto no lo, no lo sabemos pero eso ha sucedido ahora, para que se lleven a cabo estas transacciones tiene que autorizarlo la administración pública, si la administración pública no la autoriza no se pueden hacer y ese es el momento en que la administración pública tiene una opción estupenda de hacerse con esa empresa por ejemplo, eso es lo que lo que está intentando la Generalitat Valenciana en Denia, en Denia BKV se quiere deshacer de su parte del hospital de Denia ¿eh? Rivera Salusa lo ha querido comprar pero la Generalitat ha dicho que no que no lo admite que lo, si, si alguien lo tiene que comprar, lo compran ellos al mismo precio bueno, pues todavía están en tablas, ¿no? Están en tablas porque todavía eso no ha acabado saliendo. Pero esto se ha producido en muchos sitios. Algunas empresas incluso han quebrado. O sea, que se podrían haber comprado por un precio mínimo. Por ejemplo, ahora mismo ahora mismo se está produciendo un hecho llamativo que es el hospital de Povisa de Vigo. El hospital de Povisa lo va a comprar Rivera Salud por 22 millones de euros. Un hospital de 300 y pico camas. Con, una, con un contrato con la Asunta de Galicia que le asegura 82 millones de euros anuales de, de facturación. Bueno, pues, o hay algo por detrás que no está, que pudiera ser, por supuesto, pero la Asunta de Galicia lo tiene, facilísimo. Dice, mire usted, no renovamos el contrato. Si usted quiere que se mantenga el contrato, me lo vende a mí y yo se lo compro. Porque se lo están vendiendo a precio a precio baratillo, ¿no? bueno, pues esto, ahí, ahí hay una opción importante, luego está el control exhaustivo de las concesiones utilizando toda la capacidad sancionada, lo que he dicho antes, decir, hay muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos día a día y eso se trata de colocar un inspector en el, en el hospital, un inspector en el hospital, claro, un inspector que no vaya allí a, a cumplir el horario, ¿no? sino que vaya a, a cumplir con sus labores, bueno, inspector, inspectora o uno o siete, perdón ¿Eh? Pero lo que se trata es colocarlo allí y ver caso por caso todos los incumplimientos que se están haciendo y toda la sanción correspondiente. Y al final, a las empresas igual les interesa venderlo. ¿eh? Ojo. Y luego estaría esta última historia, que es la más complicada, que sería expropiación por motivos de interés general. Esa generaría muchos pleitos, tanto a nivel de España como de la Unión Europea. Y... Yo no se lo aconsejo a nadie, pero bueno, si hubiese una mayoría absoluta, aplastante, dispuesta a tirar para adelante, pues podría hacerse, ¿no? Oiga, ¿por qué a un paisano le expropia una casa porque han decidido que por allí pase una carretera? ¿no? Y no podemos expropiar un hospital porque hemos encontrado que se está incumpliendo de manera notoria y flagrante el contrato. Pues bueno, eh, pero bueno. En cualquier caso es muy importante frenar las nuevas privatizaciones, claro, Ahora mismo, en este rato, seguro que ha habido alguna privatización, poco aparente, ¿no? pero seguro que ha habido alguna privatización en el sistema sanitario en todo el país. Eso se está produciendo todos los días, cosas pequeñas, cosas pequeñas, muy poco visibles, pero que se producen. ¿no? Y luego parar las derivaciones sistemáticas. En Madrid nosotros estamos convencidos de que el gran negocio que tienen las empresas privadas son estas derivaciones que se hacen desde el centro de llamadas si se viesen obligados a atender exclusivamente a los enfermos que le tocan y además se les facturasen los enfermos que derivan a otro hospital las cosas se cambiarían también, también por mi experiencia usted va con un niño con bronquiolitis al hospital de, de Torrejón ¿no? que es el hospital de gestión privada tal. si el niño con bronquiolitis tiene un down o el niño con bronquiolitis eh, tiene un bajo peso o cualquier otra circunstancia agravante, inmediatamente nos lo trasladan al niño Jesús. Pero si el niño con bronquiolitis es un niño, una bronquiolitis leve, no sé qué tal, lo ingresan, facturan y, y seguimos adelante. ¿no? Eso, eso si, si el hospital del niño Jesús facturase, por ejemplo, y la comunidad de Madrid facturase a estos hospitales todas las derivaciones sistemáticas que se producen, también las cosas estarían en otro lugar. Bueno. También ahí hablamos en el libro, ya fuera del tema de la privatización, qué riesgos tiene el sistema sanitario. Una financiación insuficiente y demasiado desigual. Ya saben que la financiación per cápita eh, se mueve 500 euros por habitante y año entre la que más, la que más fin destina y la que menos destina. las exclusiones, Las exclusiones que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de los inmigrantes no regularizados, y también tienen que ver con el tema de los copagos es decir hay mucha gente que 1,4 millones de personas según el último barómetro sanitario que no retiran medicamentos prescritos por su médico porque no tienen no tienen dinero para hacerlo no pues eso eso es una exclusión de una prestación sanitaria básica si es que el medicamento estaba prescrito adecuadamente. La privatización por supuesto, el descontrol del gasto farmacéutico. Entre el 2014 y el 2018 el gasto farmacéutico en España creció un 18%, el gasto total. El gasto hospitalario un 24%. ¿Cuánto creció el gasto sanitario? No llegó al 15%. Sí, la parte que se dedica a farmacia cada vez es mayor. ¿no? Creo recordar que son si nosotros tuviésemos un gasto farmacéutico per cápita eh, similar al promedio de la OCDE, tendríamos 7.000 millones de euros menos de gasto farmacéutico anual con 7.000 millones se pueden hacer muchísimas cosas ¿no? ¿Mm? hay una errática política de recursos humanos, un progresivo deterioro de la atención primaria y un exceso de medicalización ¿no? Bueno, esto también es otro chiste del roto, rato, ¿no? es decir, la medicina acabó en diagnosticismo ¿no? Aquí lo importante es diagnosticarle a la gente de cosas. Y hemos asumido ¿no? la cosa que ya decía, que era Peter Groche me que era, ¿no? Dice: una persona sana es aquella que ha sido insuficientemente estudiada. ¿no? Claro, que todos somos enfermos hasta que se demuestre lo contrario. Hombre, esto no es así, ¿no? Ahora, nuestro sistema sanitario tiene cosas buenas, buenas. Estamos molado la fortaleza, ¿no? Tenemos un buen sistema sanitario con un gran reconocimiento internacional. Es verdad, ¿no? Yo que Con la cosa esta de la IHP me ha tocado ir por el mundo allí a contar rollos de estos sobre España. Casi todo el mundo, casi todo el mundo, incluso en el Reino Unido, envidian el sistema sanitario en España. que Consideran que es un gran sistema sanitario con muy buen funcionamiento, con buenos profesionales. Que, o sea, que a pesar de todo estamos muy bien situados a nivel internacional. Tiene un gran apoyo ciudadano. Aquí, por ejemplo, les pongo esto que es del barómetro sanitario. Para que nos demos cuenta de cuál es la opinión de la gente. Le preguntan, en su opinión la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace. La administración pública, el 69,6%. La empresa privada, el 11,2%. Ambas por igual, 5,3% no sabe, el 12,3% no contesta, el 0,9%. Eso no sucede casi en ningún país del mundo. Casi en ningún país del mundo. Y esto es muy importante porque la gente, probablemente porque hemos conocido el sistema anterior, sabemos las grandes virtudes que tiene el sistema público ¿no? y seguimos confiando en el Reino Unido también hay una gran confianza sobre el sistema nacional de salud, de hecho nadie en el Reino Unido se atreve a decir vamos a privatizar el sistema nacional de salud, por eso siempre meten estas historias de vamos a hacer no sé qué, vamos a flexibilizar, mejorar, siempre con muchos eufemismos, ¿no? tiene excelentes profesionales por supuesto y una potente atención primaria, bueno estas son otra cosa muy importante son las movilizaciones que ha habido por el Sistema Nacional de Salud y luego estas ideas. ¿Cuáles son las tres condiciones para conseguir y mantener un sistema sanitario público? Un apoyo social mayoritario, fundamental. Grupos profesionales significativos que apuesten por la sanidad pública. También es muy importante. Esas dos cosas, en principio, serán en nuestro país. Por diferencias de unos territorios a otros, porque somos un país muy variado. ¿no? Pero más o menos será y luego gobiernos progresistas y o de izquierda ¿no? sin, sin esas tres condiciones si no se suman las tres condiciones no podemos avanzar podemos detenerlos podemos parar la ofen su ofensiva pero desde luego no avanzaremos por eso es muy importante tenerlo en cuenta y esta es una frase que me gusta mucho de Neuris bevan que fue el fundador del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido del 46 que dice, el Servicio Nacional de Salud durará mientras haya personas dispuestas a luchar para defenderlo. Y eso es fundamental y lo tenemos que tener más que claro, clarísimo. ¿no? Esa es la clave. Y mientras la ciudadanía apoye nuestro sistema sanitario público, seguirá perviviendo. Mejor o peor, pero seguirá perviviendo. Cuando deje de apoyarlo, se perderá. ¿no? Por, eso, por eso, la estrategia de los privatizadores es deteriorar el sistema para que la gente deje de apoyarlo. Bien, y luego un par de cosas que les voy a contar aprovechando las circunstancias ¿no? hoy que hemos visto volar al asesino ¿no? pues hay que recordar que el 10 de noviembre estamos tenemos una cita con la urnas. y este par de reflexiones que me gustaría compartir primera en una democracia la política es importante muy importante este es un chiste que no es del Roto, que es de Forge. El señor este, un banquero, imagino, yo que sé, el gerente, dice, todos los políticos son iguales. Y el de abajo dice, eso es lo que ustedes quisieran. No nos engañemos, todos los políticos no son iguales. Puede que, que no sean buenos, pero los hay malos y espantosos. ¿eh? Y no que que les ponga ejemplos, ¿eh? pero los hay realmente espantosos. Hay gente que va a ir a saco con nuestro sistema sanitario público. Lo tenemos que tener claro. ¿Mm? Y luego, esto que también un poco lo mismo, ¿no? Dice, conviene pensar antes de votar. Le dice, este del roto, sí. Le dice este señor, se supone que al cielo, dice, señor, ¿por qué siempre nos gobiernan los peores? Dice, porque tú los votas, o oh, bobo. <risa> o sea que votemos, votemos con cabeza, sobre todo votemos, para que otros no sean los que decidan por nosotros. No nos dejemos engañar. Muchas gracias. un homenaje al roto, es cántabro, no sé si lo sabía. ¿Lo sabía? Sí, sí. sí. <risa> sé que es enfermo crónico. No, porque lo vi, lo vi cuando era, una vez cuando yo era residente de la paz, hace muchísimos años. Estuvo, coincidí en un momento que él estaba ingresado en el sitio donde rotaba yo. Porque no se ha muerto la primera enfermedad, tenemos una gran claro, que, Logramos que, que sobreviviera, se había hecho enfermo crónico. Sí. Bueno, si ¿sí hay alguna preguntita, comentario. Bueno, es, es genial todo lo que ha contado y la frase para mí más importante es que tenemos que defender la sanidad pública, que solamente así va a seguir para adelante. Yo estoy en ello. <risa> Yo estoy en ello, desde luego. En eso estamos todos no y todas, no. yo creo que, que eso es muy importante, ¿no? Eh, si, no, si no hay un apoyo social y no hay un apoyo movilizado y tal, mmm, lo perderemos, ¿no? porque, a ver, hubo un momento yo creo que hubo algo de la gente, en España también y dentro del sistema, que se creyó que, que yo me acuerdo, esto hace unos años, ¿eh? alguien me dijo, de defensa de la sanidad pública, pero por qué hay que defender la sanidad pública, si esto ya está conseguido, a ver, los derechos que no se defienden todos los días se pierden, se pierden, porque a ver, el sistema sanitario público es, es un sistema que expresa la solidaridad de las personas que tienen más recursos y están más sanas con las personas que tienen menos recursos y tienen más, están más enfermas. O dicho de otra manera, es un sistema que está frase ya no es mía eh, es un sistema que da a cada uno según su necesidad y recibe de cada uno según sus posibilidades. Eso choca directamente con el sistema social en el que nos desarrollamos y con el que quieren que nos desarrollemos, ¿no? Donde tanto vales, tanto dinero tienes, donde lo importante es el individualismo, la insolidaridad, eh, eh, búscate la vida, eh, si le puedes pisar la cabeza al que tienes al lado mejor, que si le, tiene, le puedes ayudar, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que eso ese es su, su, el gran problema que tiene, ¿no? el gran problema que tiene, que es esa contradicción en la que se desarrolla. Bueno, pero es una contradicción que también, eh, como todas las cosas, tiene su parte creativa ¿no? y tiene sus ventajas, ¿no? porque también permite ponerlo continuamente en cuestión y le permite obligarse continuamente a superarse. ¿no? Y yo creo que eso no está tan mal ¿no? y nos obliga a todos y a todas a, a comprometernos activamente con ello. ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces... Yo soy optimista, ¿eh? Sí, eso es muy bueno. Pero a veces sí es verdad que hay que... A ver, yo también tengo mis años. Quiero decir que viví, eh, otra, otra... viví otra sanidad y he trabajado en ello y he visto el cambio. Pero cuando las cosas ya las tienes y van muchos años que las tienes, pierdes la idea de cuando no las tenías. Yo hace poco estuve estos días con una chica peruana, pero que vivía en Estados Unidos y ella todo el rato me decía ¿Cómo conseguisteis la, la acabar con las desigualdades? Yo decía, pues si no hemos acabado con, con las desigualdades y, y, y era su frase y entonces a mí me hizo pensar mucho y ella casi... Mmm, acabábamos hablando de la sanidad siempre porque para ella era una obsesión decir, o sea, este Esther es verdad que lo mismo tratan en el hospital al pobre de la calle que al millonetis del botín. Que sí, <risa> pero es verdad, verdad, verdad, que sí. No tiene que presentar el certificado XP, Z, v. que no. Y entonces, eh, ¿y cómo lo conseguisteis? <risa> A ver, eh, no fue nada... De, ya sabes, magia, poco a poco, poco a poco, pero la política, decía ya pero es la política la que lo consiguió ¿Quién lo consiguió? entonces, a mí me ha venido genial estos días pensar estos días pensar cómo se consiguió porque es verdad que es verdad que es muy importante saber cómo se consiguieron las cosas para que no las volvamos a perder y es verdad yo tengo mis opiniones políticas y siempre he defendido que hay que votar aunque hoy no esté de moda y parece como que todo está te... ¡Ah! les dan por culo, te dan por culo a ti o sea, o sea, van a seguir haciendo lo que quieran y cuanto menos participemos más entonces es verdad que a veces tenemos que reflexionar e incluso eh, cuando yo estoy trabajando y he visto cosas en las que nos hemos movido todos, como hay engaños en los que todos, mmm, bueno, sí, voy a decir todos, eh, picamos del... Ah, total, quiero decir, bueno, pues sí, el curso te lo da no sé quién, pero ¿y qué? ¿Cómo que y qué? No te lo tiene que dar no sé quién, porque ¿quién coño es ese señor? O sea, ¿quién coño está detrás de ese señor? El laboratorio XZP. No, por lo tanto, hay que tomar colesterol no sé qué cosa para bajar el colesterol, todos y cuantos más pulsos hagamos más pastillas tomamos y eso nos hemos metido como era muy interesante formarse pues, pues, pues, pues, pues, no sé, al final llevamos todos, yo la primera 50 pastillas en el bolso por sacarlo y, y cómo las trampas como las trampas del sistema eh, yo lo digo como profesional ahora, eh. Como las trampas del sistema están metidos de una manera. Yo casi que solo al final eh, hubo una historia que los de primaria conoceréis que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Aquello de la transición. ¿Una cosa? La, lo de, los, centros los centros de transición. Centro sí. ¡Horrible! Los no, centros no, no, de transición. Sí, sí, sí. sí, Que sí. yo ya estaba para jubilarme y dije, mira sí, Esther, sí, sí. no te pelees con este, que era como un iluminado. Sí. sí, sí, sí. Y yo digo, pero no puede ser que gente, compañeros míos, súper estupendos, inteligentes, estuvieran todos allí como el gurú, como el gurú. Sí, sí. Hay que decir, él nos decía, perdón porque es la última cuando venga una persona hay que decirle mmm, no me acuerdo ya la clase ¿qué desea usted de mí? por ejemplo, ¿no? y entonces lo repetíamos como el catecismo vamos, yo no pero era, nos reuníamos en el equipo de salud ¿qué hay que dijo el señor de la transición? que había que decir? había que decir, señor, ¿qué quiere usted de mí? y joder, o sea, gente de, de, de, de 60 años que se crea otra vez quién es, y el Dios es nuestro Padre. Víctor, Víctor. Me interesa mucho la charla, la verdad es que no venía preparado para ello y me ha parecido fantástica en cuanto que he aprendido mucho. Me ha recordado que hay muchísimas otras situaciones dentro de nuestra sociedad en las que ocurre lo mismo, sean si ayuntamientos, la gestión del agua, la electricidad, los servicios, todos los servicios generalmente yo creo que andan funcionando lo mismo y con las mismas trampas. Me ha recordado a una cosa que ha dicho de un hospital, a una cosa que pasa en mi pueblo, en cerbello con un polideportivo, que está gestionado por una empresa, por el polideportivo lo construye el ayuntamiento, lo gestiona la empresa, y en el contrato dice que si pierden dinero, el ayuntamiento se lo paga. Prácticamente, ¿no? eso es el negocio fantástico, yo lo quisiera para mí también. Claro. Lo que ocurre también es que, y esto se ha salido, que hay un desprestigio por parte del neoliberalismo, perdón, de todo lo que es público y también de una determinada izquierda, si se puede llamar así, que yo creo que no es izquierda, que todo lo público parece que todo lo público y todo lo estatal no está bien, que no funciona, no sé qué. Había un catedrático de derecho administrativo que el año pasado nos enseñó a la universidad, a unos pocos, que tenemos seguridad social, tenemos seguridad social todavía, hubieran querido ya eliminar porque hay una, una, un artículo de la constitución que dice específicamente que hay eh, un derecho a la protección de la salud y que los poderes públicos tendrán, la constitución lo dice que hay, tiene que haber una seguridad social que pueden recortar un poco más, un poco menos pero no la pueden eliminar, si eso no estuviera ahí que ya no estaría, que lo hubieran quitado Sí, yo quería comentar porque has dicho que una de las fortalezas de nuestro sistema es una potente atención primaria pero eso se está perdiendo porque es una de los de lo que más se están deteriorando ¿no? y aquí bueno lo estamos viviendo yo trabajo en el centro de salud y lo estamos viviendo ahora mucho cómo se está deteriorando y va en relación también con cuando oigo a mis compañeras y a mis compañeros quejarse del supuesto mal uso que hacen los usuarios y las usuarias ¿no? de los servicios eh, incluso llegan a justificar el pago para que se aprenda a usar, ¿no? Pienso que se está haciendo un caldo de cultivo para la privatización, pero claro, yo muchas veces me planteo que esto es una estrategia, ¿no?, que no es casualidad, para que los profesionales vayamos justificando la privatización, ¿no? La verdad es que ese tema me tiene muy preocupada en el día a día, cuando oigo esas quejas. Sí. A ver, yo creo que... Es una fortaleza porque, volvemos a. Alguien lo ha comentado, no lo de antes. En, en el contexto internacional, la atención primaria española está muy bien eh, considerada, ¿no? O sea, es que. porque tenemos centros de salud que atienden a toda la población, que están muy, muy bien distribuidos por la geografía, están muy cercanos a la gente. Y, y luego y eso eso eso tiene tiene mucha mucha potencia ¿no? de hecho de hecho la privatización que se en la provisión de servicios eh, eh, ahora está empezando a iniciarse en la medicina cabecera, ¿no? La atención primaria que sería el equivalente, menos en Cataluña, ¿no? En Cataluña sí que tiene una presencia importante la privatización de la atención primaria, pero en el resto del Estado, la atención primaria es Básicamente en el 90, el 95% pública y además la gente le tiene mucho aprecio. Las encuestas que dan, etcétera, etcétera. La ciudadanía se queja de la atención primaria, se queja de, de las citaciones, de la tardanza en las citaciones y que no le dan cita también con muchas diferencias de unos sitios a otros, por supuesto, se queja de eso, de que a veces el médico le dedica eh, poco tiempo, pero en general piensa que la atención que recibe es muy buena y que los profesionales son muy buenos, y bueno, o sea que hay... que es, eso es una realidad, ¿no? Entonces, eh, por eso yo creo que también se está deteriorando, entre otras cosas porque eh, hay... así como en, la, en los en los sistemas complejos como son los hospitales, donde hay mucha tecnología, etcétera la capacidad de tener ganancia del sector privado es muy grande muy grande porque puede... Eh, ¿cómo se dice esto? Manejar mucho de eso. ¿Eh? no, no, como lo que hace el fordismo, ¿no? es decir, puede, puede, puede hacer que los procesos sean muy... Muy automatizado, sustituir mucha, muchas cosas por otro, incluso puede, puede que eso se está haciendo en Estados Unidos, ¿eh? puede derivar a terceros países algunas alguna de los de, de las prestaciones. La radiología en Estados Unidos, el 90% la hacen en la India. O sea, el radiólogo que ve la placa está en la India. Y claro, cobra como en la India. Y la placa se la hacen en Estados Unidos y se la cobran como en Estados Unidos. ¿no? O sea, que, que, así como ese tipo de cosas eh, como pasa por ejemplo en laboratorios etcétera, eso mmm, tiene unos márgenes de, donde a, ajustando muy bien el funcionamiento de los procesos se pueden conseguir mucha rentabilidad la atención primaria es muy difícil porque la atención primaria se basa fundamentalmente en una atención personalizada ¿eh? donde eh, sustituir al médico o a la enfermera por, una, por un robot que ya lo intentarán ¿eh? Eh, no es fácil no es fácil, porque la gente quiere que le vea el médico, que le vea la enfermera, porque hay una serie de cosas, como es la exploración física, como es el, el, el diálogo que se establece entre, entre la enfermería o entre los profesionales y, y los ciudadanos, etcétera, que eso es muy difícil de sustituir de otra manera. Por eso les interesa eliminar la, la atención primaria, y por eso también les interesa meter en la mente de la gente esta idea que, que, bueno, que de alguna manera viene el Reino Unido, es decir, la atención primaria es el portero del sistema, ¿no? decir, la atención primaria está ahí para distribuir, es decir, bueno, este, este le mando al endocrino, este al otorrino, este va al hospital, este le pido cita análisis y este cinco recetas, y se acabó, ¿no? Cuando la atención primaria, la atención primaria de salud debería resolver por más del 90% de los problemas de, de de, relacionados con la salud de las personas y además debería recuperar esa, ese protagonismo que tenía que tener sobre la salud yo creo que el gran defecto que tiene nuestra atención primaria es que eh, hay muy, poco, muy pocos profesionales de enfermería así como el número de médicos, aunque en España eso no es lo que se dice eh, en los medios habitualmente, así como el número de médicos en atención primaria más o menos están los estándares internacionales lo que es significativamente desastroso el, el número de profesionales de enfermería y eso explica por qué hay tan poca eh, atención comunitaria, por qué tan poca visita domiciliaria, por qué también las consultas a los médicos, los, los pediatras, y yo, vamos, tengo clarísimo que, que una gran parte de las consultas que hace un pediatra en un centro de salud las puede hacer una enfermera o un enfermero suficientemente cualificado, porque en realidad son vacunaciones, eh, lo que antes se llamaba policultura, ¿no? Eh, que no sé ahora cómo, cómo se llamará, se llamará de una manera más exótica, ¿no? Má, más moderna. Pero bueno, que es lo mismo, ¿no? Es de, que ese tipo de cosas, eh, de despistaje, ¿no? Y, de, y de, de cuidados, que son fundamentalmente cuidados, eso... Eh, eso falta en nuestra atención primaria y eso es lo que se tiene que desarrollar y luego otra cosa que le falta, que es muy importante que le falte, es la participación comunitaria la participación comunitaria, que la hay en algunos sitios primero la hay en pocos sitios y luego donde la hay, es por, por yo qué sé por una conjunción astral de esas, ¿no?, que decía la, la famosa ministra, ¿no? Una cosa que ha pasado de repente y ahí ha habido, pues, unos profesionales con cierta sensibilidad, una asociación de vecinos o de amas de casa o de lo que fuere, eh, preocupada por no sé qué, un ayuntamiento que ha querido promocionarlo, pero, pero muy raramente, ¿no? Y yo creo que eso, eso es fundamental, es fundamental porque eh, hay un... Tudor Hart, no sé si ustedes lo conocen igual, si ¿sí, no, la gente de primaria igual sí. Bueno, Tudor Hart fue uno de los, de los pioneros de la atención primaria en el Reino Unido. Él, él hablaba de que la, la, la ciudadanía eran coproductores de salud. Es decir, la, la salud no es, no es un producto como tenemos todos metidos en la cabeza de los profesionales sanitarios, no. Es, él decía, la salud es un producto de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos. Y para que, para que haya salud en una población en una persona, tienen que colaborar ambas partes. Y esa colaboración es fundamental y esa colaboración solo se puede dar en la primaria. Porque el mundo del hospital, lógicamente, es mucho más deshumanizado, salvo pues, con algunos enfermos crónicos y tal, ¿no? Pero el hospital de hoy no le digo nada la urgencia de un hospital, pues eso es como un campo de batalla, ¿no? tienes allí 300 esperando, no sé qué, pum, pum, pum, lo que tienes es sacarlo lo antes posible y no puedes hablar con la gente y las cosas no se hacen bien también por eso, ¿no? Bueno, perdóneme que yo me tengo la tendencia malísima a enrollarme. Lo siento. Dos, dos cuestiones, una metodológica, eh, tratar de erradicar dos palabras de nuestro vocabulario, seguridad social. Ah, claro, que claro, sí, Hay sí. que erradicarlas, no tiene nada que ver con la sanidad, es sí. un asunto completam administrativo completamente distinto hay que recordar siempre que la, el sistema público el sistema público de salud o el sistema nacional de salud se pagan con impuestos Para no tiene también. nada que ver con las cotizaciones a la Seguridad Social aunque el Real Decreto del 2012 lo restituyó esa figura tan vieja tan del siglo XX y el Real Decreto del 2018 parece que lo elimina completamente y volvemos a la sanidad universal aunque en este último Real Decreto eh, todavía queda por resolver una situación confusa de asegurados beneficiarios cuando las personas son extranjeras y están en situación regular en España. Ahí hay un punto confuso en que se mantiene la figura del asegurado y del beneficiario. Pero yo quería que, que, que, que, tomar la palabra por otra cosa, por, por, por, por, por, eh, por abrir un poco la polémica. Eh, el experto Rafael Bengoa, eh, muy reconocido experto en sistemas de salud en todo el mundo, experto durante muchos años de la Organización Mundial de la Salud, consejero de, de, de Sanidad del gobierno vasco hace muchos años. Este hombre decía que él no pensaba que en España hubiera un plan de privatizaciones. Decía no hace mucho que las privatizaciones que se veían en España quizás eran un resultado involuntario de la crisis económica, del recorte en el gasto sanitario, el deterioro que ello, lógicamente, impone en el sistema público. Y además algo que nos ha dicho aquí es que, me da a mí, porque me parece que es el caso de aquí de Valdecilla, eh, una buena parte de esas privatizaciones y de esos gastos en nuevos hospitales, en realidad han sido eh, sistemas eh, financieros para superar eh, prohibiciones del endeudamiento de las administraciones. Es decir, es el caso yo creo que de Cantabria, eh, necesitaba me parece ochenta y tantos millones para terminar el hospital, no tenía esa capacidad de obtener ese dinero porque el Ministerio de Hacienda tenía recortado, es mi interpretación de profano, tenía recortado eh, su capacidad de endeudamiento hace años y entonces es la Administración de Cantabria y otras muchas dijeron, pues vamos a vender la prestación de servicios eh, informáticos, etcétera, etcétera, de mantenimiento de los próximos 20 años y con esto le pedimos al concesionario que se lo vendemos, que nos dé ya mismo 80 millones que necesitamos para terminar el hospital y además eso lo va a recuperar con un margen que va a tener que sacar en los próximos 20 años de estos servicios. Yo creo que muchas de esas privatizaciones han venido de, esa, de ese problema de, de, de, de prohibición de endeudamiento que tenían las administraciones, pues me imagino que desde el 2009 o 10 en lo, en lo, en, en lo más duro de la crisis. Ya no. Eh, inicial, inicialmente puede, puede ser que fuera así porque las primeras normativas de la Unión Europea no consideraban este, este endeudamiento dentro del endeudamiento público, pero a partir de creo que hace seis o siete años, eso no es así, se considera también endeudamiento público. Por otro lado, había una fuente de financiación que yo la he puesto aquí: eh, eh, el Banco Europeo de Inversiones. El Banco eh. Europeo de Inversiones dio dinero para el hospital de Burgos, dio dinero para el hospital de Meisoaero, de, de Vigo, y, y si aquí lo hubiesen pedido, seguramente también lo hubiese dado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 del, del gobierno murciano que se utilizó como intermediario financiero para hacer varios hospitales, el nuevo hospital de Cartagena o sea que, que no es así ¿eh? no es así, eso es una historia de estas cosas que te venden como a veces te dicen no, es que esto no es posible no me conteste que esto no es posible todos sabemos que las cosas son posibles y serán más o menos difíciles y podemos discutir el grado de dificultad que tiene cada cosa, pero imposible no es lo que le falta la voluntad de, que, de querer hacerlo, ¿no? Y luego alguien hablaba de, de la época, ya digo, como yo he vivido, vamos, primera persona, como ya digo, por, por la edad, ¿no? No, no, no por ningún mérito, eh, la transformación del sistema sanitario en este país, el sistema sanitario en la época de, de finales del franquismo, ¿no? Que, cuando, cuando empecé a hacer eh, la residencia, hasta los años después de la Ley General de Sanidad, tuvo una transformación brutal, brutal en este país, brutal, pero tanto en temas de, de cobertura, como en tema de modelo sanitario, como en temas de infraestructuras, etcétera. Y es porque hubo una voluntad decidida de ponerlo en marcha. Sí que sea, ¿eh? yo tampoco quiero aquí hacer propaganda de nadie, ¿eh? por lo que sea, porque lo mismo que hicieron eso, pues se hizo la reconversión industrial, ¿no? más o menos fue en paralelo, o sea que, pero eso se hizo ¿no? y fue una realidad y yo creo que la, la realidad no se debe negar nunca, y, y, y esa gran transformación se hizo porque hubo voluntad de hacerla, ¿sí? y, y en, por ejemplo en Valencia, en Valencia vio una transformación muy interesante, en el Hospital de Alcira se, se desprivatizó porque hubo una voluntad decidida de privatizarlo y con unas peleas terribles y, y se hizo o sea que lo primero que hay que hacer es mira, queremos hacer esto y lo vamos a hacer y tendremos dificultades bueno, yo hablo antes de, del del sarcófago volador no eso, eso se ha hecho porque ha habido voluntad de hacerlo, porque ha habido voluntad de hacerlo y antes no se había hecho porque no existía la voluntad de hacerlo y evidentemente, además de la voluntad de hacerlo, pues luego hay que pasar, por, porque las cosas no son tan fáciles como, la, como solo la voluntad quiere, ¿no? Pero se pueden hacer, ¿no? O sea, que yo, yo creo que, que es muy importante, ¿no? Había un clásico también de estos que a mí me gusta, que decía, hay que obrar siempre eh, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad y es, es fundamental, es decir, tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tienen las cosas por supuesto, por supuesto, nada va a ser tan fácil como nos gustaría, ni como nos parece a primera vista pero si no queremos, la mejor manera de no hacer algo es no querer hacerlo ya está y esto pasa también con la primaria, ¿no? que la primaria, eh, yo, yo viví la, también, bueno desde fuera, no pero viví también cuando empezaron a funcionar los centros de salud, los centros de atención primaria, donde no existía ni la especialidad, o la especialidad se acababa de hacer, pero no había, no había especialistas, cómo se transformaron los antiguos ambulatorios en los nuevos centros de salud, cómo se abrieron las consultas de enfermería, con unas peleas terroríficas contra la organización médica colegial, esas cosas, las, las transformaciones las hemos visto, y luego, no, se, no fueron fáciles, pero se hicieron porque, se, porque había voluntad de hacerla y, y, y de seguir en ese camino. Es decir, este es el camino y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Y habrá a lo mejor quedado un paso atrás, pero luego daremos dos adelante. ¿no? Al, al contrario de lo que decía el clásico. ¿no? Pero siempre vamos a dar pasos adelante. Yo creo que eso. Mmm, no. no lo, lo, la, la primera batalla que quieren ganar ellos es la de convencernos de que estamos derrotados esa es la primera batalla que quieren ganar, convencernos de que estamos derrotados de que no vamos a poder cambiar, de que todo es así, de que la vida es muy triste y que hay que dedicarse yo qué sé, pues a la cerámica que con el debido respeto a la cerámica, ¿eh? me parece una, una actividad estupenda a la que le guste, ¿no? pero que pero que no es así si es la, la, hay que tener un compromiso social y el sistema sanitario público está imbri, eh, <coughs> íntimamente imbricado con el compromiso social ¿no? Eso lo decía Birchow, ¿no? Que se me mal, ¿no? que era el que decía ¿no? La política es como una, una salud a lo grande ¿no? Es decir, no, no hay política sin salud, la política y la salud son dos cosas que van que van unidas ¿No? que van unidas porque el sistema sanitario público está metido en la vida y en el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Y por eso es tan importante, por eso es tan, dif por eso es tan difícil de, de, de privatizar y de deteriorar sin que haya una contestación social significativa. Bueno, yo... Yo sí quería entrar un poquito en, en, en concreto de, en la privatización de, de Valdecilla y respecto a lo que acabó de comentar el compañero anterior y es que hace tres años hicimos una sesión de trabajo con Julián, el gerente del Servicio Cántabro, acerca de la posibilidad de revertir la privatización y la conclusión que se sacaba era que legalmente no tenía resquicio la privatización. es decir que estaba muy bien blindada y sabía muy bien lo que hacían. No, no fue un pretexto, sino que eso tenía su hoja de ruta, como lo ha tenido en Madrid y en otros tantos sitios. Y en ese sentido, el segundo punto que decía de la posibilidad de recuperación es eh, inspeccionar muy bien y revisar muy bien que se están cumpliendo eh, las condiciones del contrato. Y en ese sentido, la aldecilla tiene muchísimos resquicios. Yo que he trabajado allí mantenimiento, es un absoluto desastre y ha hundido la mayoría de la maquinaria del hospital por falta de mantenimiento. Eh, y, y en ese sentido yo creo que Julián, el gerente anterior del Servicio del Cantabro, pues quería incidir. ¿no? Y todos sabemos que aquello se desbarató por, el, por un asunto colateral que fue utilizado y yo creo que el, el inspeccionar que el contrato público-privado de, de Maldecilla con Ferrovial probablemente no se va a abordar porque no tienen interés en abordarlo es decir, porque eso es, esa sería la debilidad del contrato y las posibilidades de hacerlo, de hacerlo revertir o de, o de denunciarlo cada, cada contrato, otra peculiaridad que es importante, pero también pasa en el Reino Unido cada contrato es totalmente diferente de los otros es decir, el caso ah. de Valdecilla es diferente del hospital de Burgos, diferente de, de los hospitales eh, PCI de Madrid, diferente de los de Baleares diferente en Maisoero y entonces cada uno hay que estudiarlo muy detalladamente y ver cuáles son los agujeros que tiene porque todos tienen agujeros y, y, y todos yo creo que están eh, pensados en que va a haber eh, una... De hecho, que la Administración Pública va a cerrar los ojos. Y si no pasan cosas muy, muy gordas, no va, a mover, no va a mover ficha. Y lo que hay que obligar es a la Administración Pública que haga un riguroso control de los contratos para que se cumplan y si no se cumplen, que utilice las penalizaciones, porque todos los contratos mmm, tienen previstas una serie de penalizaciones. ¿no? Entonces, esa, a lo mejor en este caso concreto es la, es la, vía, es la vía abierta. No lo sé, no lo no, digo. Pero vamos, es importante no resignarse. ¿no? Pues hemos acabado. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí.